Hubo una vez, en cierta parte del mundo, una persona que sintió curiosidad por la energía y recurrió a diversos experimentos para poder entenderla. Esta persona llevó a cabo los más asombrosos experimentos y logró reunir del medio ambiente energía. Es así que a partir de sus observaciones comenzó la teoría del orgón de la mano del científico Wilhelm Reich. Este científico descubrió una clase de entropía negativa para poder separar los dos orgones de la éter y lograr dividirlos y juntar por un lado el componente magnético y dirigir el componente radiante hacia otro lado para que la energía fluya es así que él descubrió a través de las paredes celulares de una célula del cuerpo humano que había una carga de electricidad esto también lo descubrió george lapkowski que nuestro sistema celular es resonante y bioeléctrico por lo tanto tiene una carga entonces él analizando la célula diseñó una serie de dispositivos llamados cajas orgónicas que consisten en capas alternadas de madera y chapas de hierro por ejemplo Madera, chapa, madera, chapa, madera, chapa. O sea, tres capas de madera, chapa, hacen una plancha de material, digamos que separa los orgones. Eh, madera, metal, madera, metal, madera, metal, hace que del lado de la primer madera se quede el espectro magnético de la éter y del lado de la chapa quede el espectro radiante. Es así que se ejecuta la fórmula de T es igual a 2pi por R al cuadrado en un simple cajón tricapa hecha por capas de madera y hojalata por así decir alternadas. De esta manera Wilhelm Reich comenzó a construir muchas cajas. Estos cajones multicapa se componían de tres capas alternadas de madera y metal y muchas más, ya que él fue probando todos los metales conocidos a ver cuál de todos tenía la mejor entropía negativa, o sea, con cuál de todos podía producir más energía. Obviamente, Wilhelm Reich iba y le decía al amigo, che, mirá, vos ves la energía ahí, y el amigo le decía, yo no veo nada. Y Wilhelm Reich se frustraba porque él sí la veía, el tema es que la energía subatómica no todos los ojos la ven. Entonces Wilhelm Reich, un poco frustrado, porque en este planeta no todo el mundo ve la energía, y si ves la energía, no tenés con quién charlar acerca de ello. Terminas haciendo videos por el YouTube. Bueno, la cosa es que... Wilhelm Reich, un tanto frustrado, fue y dijo, bueno, se van a la mierda. Yo les voy a hacer un supercajón orgónico, voy a organizar un tubo al vacío y voy a tardar lo que tenga que tardar, pero en algún momento vos, hijo de puta, que no ves la energía, la vas a ver. Entonces hizo una serie de cajones multicapa en los que introdujo tubos de vacío. Son como una forma de tubos fluorescentes. Los dejó. Estuvo seis meses esperando, pero al fin el fenómeno no tardó en aparecer. Wilhelm Reich abría el cajón en plena oscuridad y sacaba los tubos iluminados de color azul que los podía ver todo el mundo y además de eso sacarle fotografías. Es así que Wilhelm Reich tiene fotografías, o sea, una comprobación empírica de la energía orgónica dentro de lo cual eh, es como si, bueno, no sé, es, es como decir el, la ciencia del orgón es una ciencia donde desde el lado de la física clásica, el Wikipedia y toda esa porquería han desprestigiado la fuerza cósmica a través del de experimento de Michael Morrison, pero fue un experimento fallido, pero todos los académicos se agarraron de eso y el Éter no existe, por lo tanto el Orgón tampoco, y lo que estamos hablando y viendo y escuchando en este momento, para ellos es pura charlatanería. Así que bueno, ese es el aspecto más primordial sobre la, el origen de la energía. El origen de la energía Orgón nace en la observación del cuerpo humano, como sistema bioeléctrico. Es por eso que nosotros podemos eh, aprender a construir máquinas simplemente observando nuestro campo bioplasmático, nuestro campo eléctrico. Y es así que científicos en el mundo hicieron lo mismo desde el tipo que inventó la radio. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo? Miró adentro del cuerpo y dijo, ah, mirá, en ese momento estaban metiéndole corrientes galvánicas a las patas de una rana para que la rana eh, pegue el estirón, y de ahí pasaron a la radio. Eso fue muy importante porque ellos empezaron a, a experimentar con energía radiante, que en esos eh, años estaba el generador de Runcorf haciendo los fenómenos más inexplicables porque tenía energía radiante después. Cambiaron al transformador y no hubo más energía radiante. Pero en ese momento, donde estaba Volta, Runcorf, Faraday y esa gente, ellos habían encontrado que con energía radiante podías imitar los bloques bioeléctricos del cuerpo humano. Por lo tanto, podías hacer una interfase, una máquina que te leyera los pensamientos y te los enviara a una pared, como si fuera un cine. Podías inventar una máquina para teletransportación, podías inventar un ovni para viajar por el espacio, o sea, la energía radiante es todo. Al escondernos de esa energía, nosotros nos quedamos con la eléctrica, puros electrones, que si la tocas te mata, y nos despedimos en 1930, 1940, de todo lo que fue la tecnología que había nacido por ese entonces, la tecnología fría, o sea... Eh, la, ...la energía de radiante de la éter... ...el tema es que Tesla no fue el único... ...que en ese momento... ...tenía la energía de la éter... ...hoy por hoy todos... Eh, ...ven un rayo y dicen Nicolás Tesla... ...pero eso está mal... ...Tesla lo que hizo fue diseñar... ...sistemas inalámbricos... ...para ciudades... ...pero en ese momento... 1900 y monedas era un año donde generalmente en el 1800 en el 1900 en el 2000 eh, digamos como que se da que la población aparecen los genios el tema es que en 1900 más que genios había un dispositivo llamado generador de Runcorf. que al que se pusiera a, a, a perder el tiempo con ese aparatito Ganaba una experiencia terrible, una visión cósmica de la energía. ¿Por qué? Porque estaba jugando con alto voltaje, pero de energía radiante. Es así que del 1900 al 1930-40, se despertaron todos los genios, vieron el, el generador Runcorff y claro, Tesla dijo, mandemos energía inalámbrica, generador de Runcorff. Luego vino Audin y dijo, con esto curamos a todo el mundo. Inventó la bobina, que es muy parecida a la de Tesla. Y yo te estoy hablando de una bobina que es un caño de PVC bobinado con hilo de alambre maltado, Una boludez. Mm, una tontería. Pero bueno, con energía radiante las cosas cambian. No es lo mismo que alto voltaje. Es así que la energía radiante, por un lado, fue utilizada en 1930, 1940, por cantidad de personas en el mundo que luego... Digamos, no les dijeron, no podés usar más eso. Directamente se cambió la tecnología, las radios comenzaron a usar otro tipo de transmisor, cuando estaban usando el carrete de Runcorf. digamos, por aquellos años, si vos tenías una radio cerca de tu casa, vos ponías una, una bobina con una antena con una eh, esfera en la punta y tenías electricidad que te venía de dónde, de la radio, porque la radio estaba usando... Un carrete de Runcorf como transmisor. Es por eso que en esos años todo el mundo prendía la, las luces de su casa gratis, ponía la antenita y todas las radios estaban transmitiendo con qué, con carrete de Runcorf. Es así que todo el mundo vio la electricidad radiante, todo el mundo la pudo vivir, pero fueron engañados. Directamente les dijeron, miren este nuevo transmisor. Y le mostraron que tecnología hecha con transformadores, de núcleo cerrado, o sea, el transformador común y corriente que nosotros vemos. Bueno, ese transformador no sirve para pasar la energía radiante. O si, sí, si le ponemos un Trembler, habría que estudiar el diseño. sacarle un par de, de de chapitas de metal. Pero podemos hacer algo parecido al Runcorf. Pero desde ya vemos la inducción electromagnética que hoy por hoy manejamos no permite el ingreso ni la generación de energía radiante simplemente pasa de electromagnético a eléctrico y así estamos con el carrete de Runcorff hemos incorporado un nuevo un nuevo un nuevo panorama cuál es este nuevo panorama este nuevo panorama son las ecuaciones cuaternarias que Lorenz redujo en las ecuaciones de jean Clerk Maxwell Maxwell fue el que hizo las ecuaciones de la onda electromagnética. Ecuaciones que luego Tesla estudió, tomó, y gracias a esas ecuaciones es que Tesla pudo hacer los cálculos para sus grandes bobinas. Pero ¿qué pasó? Luego vino Lorenz y dijo, esto se resume así, y le sacó varias ecuaciones que serían las que hoy por hoy no describen un hecho muy peculiar de la energía y es su faceta de energía radiante. Eso así que nosotros hoy por hoy la energía radiante es todo un misterio, pero simplemente es algo que se nos ha sido ocultado 100% literalmente hablando ocultado. Por lo tanto, todo el mundo puede ir al Wikipedia, poner Jeans Clerks Maxwell y van a leer la historia de cómo sus cuaternarias ecuaciones fueron suprimidas por Lorentz, dejando solamente las que explican el espectro eléctrico y el espectro electromagnético, pero no el espectro radiante y mucho menos el magnético. Es por así que hoy por hoy no conocemos lo que es un imán, no entendemos cómo funciona y tampoco sabemos por qué se nos paran los pelos del cuerpo cuando sentimos un escalofrío. Esos son los principios de la energía radiante. Y justamente no sabemos nada que tenga que ver con la electrostática. Solo vemos los fenómenos. Bueno, es así que yo, Cristian Marino, he descubierto de una manera un poco más didáctica cuáles fueron las ecuaciones que fueron suprimidas de Maxwell, justamente, a través de la observación del carrete de Runkorf, observé que el trembler martillo, cada vez que conmutaba el núcleo de este generador, introducía pulsos eléctricos que perpendicularizaban las líneas magnéticas que antes se habían producido por la generación electromagnética de la bobina. Entonces yo dije, ah, se trata todo de una cuestión perpendicular, y que después, esa energía perpendicularizada, la íbamos a agarrar con bobinas que estuvieran lo más parecido a una, gran, a una espiral de energía radiante. Entonces es ¿eh? así, ¿por qué el generador de Runcorf tiene tantos carretes finitos? Bueno, la cosa es que por un lado teníamos a Wilhelm Reich y por el otro lado teníamos a Tesla, los dos sacando un espectro de la éter, los dos con dispositivos que cumplían la ecuación de t es igual a 2pi por r al cuadrado. Cuando nosotros decimos resonancia, estamos hablando de montar la constante universal en nuestro circuito para poder extraerle el gradiente. Muchas personas preguntan, ¿y cómo se, se, se enciende esa máquina de energía libre? Y vos le decís, con una batería, boludo. Ay, no, pero tiene una batería, eso no es energía libre. Pero andate a la concha de tu madre. Vos le ponés la batería y luego va a producir una gradiente por entrar en la resonancia. Y ahí recién vas a poder obtener un poco más. Pero magia, ¿viste? O sea, la gente quiere magia y si no haces magia, te, te dicen no, no, no, no. no. Y te tenés que meter en el culo 20 años de trabajo, 10 años, y toda la investigación. O sea... Estamos en un planeta donde está, están los que investigan y después los que critican a los que investigan. Y los que critican a los que investigan son estrechos, rígidos, así no les entra pero ni el dedo meñique. Entonces, bueno, pasa lo que vivimos hoy por hoy, que los medios de comunicación manipulan la tele, la radio, y los que investigan... Tienen que salir a decir sus verdades por medios personales, como en este momento las plataformas de internet, mientras que los medios no están informando la verdad. Hay muchos científicos que tienen que estar divulgando sus descubrimientos a través de la red, por el uso personal. Y que los medios de comunicación de su ciudad, de su provincia y de su país, hacen oídos ciegos a lo que estas personas han descubierto y bueno ve eso cuando alguien descubre algo es para eh, expandir aún más esto que estamos haciendo la humanidad entera por lo tanto si hay alguna fuerza que se quiere encargar de que esto no surja eso no es humano por lo tanto los medios de comunicación no son humanos abramos los ojos y hoy por hoy eh, tenemos que eh, encontrarnos en una alianza y cuando digo encontrarnos, estoy hablando de mucha gente. Mucha gente que hoy por hoy no está en alianza como civiles y oficiales de policía. Los oficiales de policía le dicen que tienen que ir a reprimir a una marcha y van y reprimen y terminan lastimando civiles, personas. ¿Mm? Capaz que era el tío, la hermana, al amigo, ¿viste? O sea. Entonces hoy por hoy tenemos que abrir los ojos y reconocer. Que estamos al borde de un desastre y que a través de la alianza únicamente vamos a poder encontrar una solución a nivel planetario para no entrar en un caos que nos genere un déficit tan grande de lo que hoy por hoy pudimos obtener. Así que bueno, eh, te quería presentar a Wilhelm Reich, el gran rey de la energía orgónica magnética y a Nicolás Tesla. El gran genio de la energía radiante, del aéter. Querida amiga, querido amigo, gracias por ver este video. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.